Otra creencia muy habitual que tenemos, que nos pasa a todos, es, si está en el súper, no puede ser tan malo. Si permiten que lo vendan, si, si, si está ahí tan, tan, tan bonito en esos paquetes tan de plástico tal, metalizado, tal limpio, impoluto, que, que además tiene unos colores ahí súper guays, que encima pone que es bio o que pone que es light o que no tiene calorías, y que además tiene super vitaminas añadidas y además que lo he visto que lo anuncia en la televisión eh, fulanita o menganito, me pues no puede ser malo eso no, no te puede sentar mal o sabe también que no puede sentar mal eso pues amigo mío, amiga mía te siento decir que si tiene esos aceites vegetales que veíamos antes que los han usado y los han usado generalmente calentándolos no le va a sentar bien a tu cerebro. Y si no le bien, sienta bien a tu cerebro, no le va a sentar bien a tu cuerpo. Esto es así.